Los animatrónicos, aún no se fueron fregues a Spring Oni. Oyavar lesuiva. Ayamoslo. Este tiempo, let's do it at last. ¿Qué ha pasado? Spring <risa> Bonnie despierta. Spring Bonnie. Oh, pues. Me gusta Bonnie. Nos puedes contar tu historia. Es una larga historia. Entonces. Hay que destruir a Puppet. Tenemos que ir para allá. Voy a ver qué es lo que está pasando allá. ¿Quiénes son ustedes? Esto no es asunto tuyo. What? Right. Vamos a ver qué está pasando. Soxy. Pupet, tú ya no eres nuestro hermano. ¿Qué le hicieron a Foxy? Esto no es asunto tuyo. Spring Home, vámonos. Pupet, ¿tú lo puedes reparar? Sí, puedo repararlo. ¿Cómo esto es posible? No lo sé. Tenemos que destruirlos a todos. ¿Pero cómo? He terminado. Thanks. Cuéntanos tu historia. Bonnie, cálmate, pls. Cuéntanos, pupet. Hace algo. Puedo eliminar los recuerdos. More. Cuéntanos tu historia, por favor. Bonnie basta. Paso. ¡Esto es lo Ahora Chicos, parem. Lhes contarei uma história. Era uma pizzeria e amava frevoiar família Viner. Era muito hermoso ele, Ao Há três animatrônicos, Puppet, Frevoiar e Sprione. Donde está a um hombre maluado que nos matou? Él escondió nuestros cuerpos en una velas habitaciones, nuestras almas salieron de nuestros cuerpos. Y nos fuimos a los animatrónicos. Nos volvimos mejores amigos y hermanos. Pero bueno, en una noche aparecieron nuevos animatrónicos muy extraños. ¿Quiénes son los teves? Necesitamos controlarlos. ¿Qué quieres, mi señor? Necesito que mates a tus amigos con esta hacha. Destruí a mis amigos. Y la pizzería sejo. No puedo creer en esto. Esto no es tu culpa. Puppet, ¿tú conoces a esos animatrónicos? No lo sé. ¿Qué ha pasado? Spinkbomb despierta ¿Tú recuerdas lo que pasó? No lo sé Tengo una idea Tenemos que destruir a ese monstruo Esa es una muy buena idea ¿Cómo vamos a destruir a esos animatrónicos? No lo sé Yo tengo una idea para destruirlos Tenemos que ir hacia allá Y mataremos a todos con la hacha Chicos, ¿estamos bien? Bien Bien